En directo desde Murcia, manifestación por un ferrocarril digno, convocado por los comités de empresa de Renfe y Adif. Defendamos los trenes de cercanías y de media distancia, los ciudadanos lo primero, inversiones ya. Esta manifestación que está ahora transcurriendo por la calle Paseo Marqués de Corbera ha comenzado, comenzó a las 7 de la tarde en la estación del Carmen. ...en la estación del Carmen... ...cuenta con el apoyo de numerosísimas... ...personas, colectivos... ...así como... El, la, ...la plataforma Pro Soterramiento... ...y de camino a esta manifestación... ...me he encontrado con Ángeles... ...y me gustaría... ...Ángeles, buenas tardes... ...buenas tardes... ...coméntanos... ...cuál fue tu primera experiencia con el ferrocarril en Murcia... ...pues mira... Vine, llegué a Murcia que tendría 10 o 11 años y ahora que tengo 76, yo cierro los ojos y es la misma estación que me encontré cuando llegué a Murcia con 10 años. La misma, nada más que habían galeras en la puerta en vez de taxi, pero es una vergüenza. Es la misma estación, no ha cambiado nada, nada, no hemos mejorado. Y los trenes, de pena, de pena. ¿Qué quieres que te diga? O sea que yo soy la primera que veo que, que, que, que nada, que estamos tercermundistas. Así que eso es lo que te puedo decir ¿Esta manifestación tú la encuentras que tiene sentido o que la gente se queja por quejarse? No, nada, nada Tiene mucho sentido, mucho Y además, mira, te voy a decir Tengo un nieto con parálisis cerebral Y tú sabes para viajar en el tren Las dificultades que hemos tenido para ir a Madrid Hemos tenido que ir a Alicante A recoger allí el tren Porque desde aquí es una pena El niño no tiene sitio para llevar la silla La silla de inválido. ¿Qué quieres que te diga? Con eso te lo digo todo, que es una vergüenza el tren. No nos, no nos dan, vamos, facilidades para coger tren. Todo eso es lo que te puedo decir, hijo mío. En cambio, están presumiendo de que van a traer un tren de alta velocidad a Murcia, a la, a la par que hasta los propios trabajadores de Renfe y de Adif manifiestan las pocas y nulas inversiones, escasas inversiones que hay en los, en los ferrocarriles de media distancia y cercanías. Ellos sabrán por qué hacen esto, porque el ave, mucho ave, pero sí que el ave, una vez que y lo, los trenes que son más necesarios para los trabajadores, los cercanías, eso es lo que tienen que, que, que solucionar. El tren de cercanía, los chicos que vienen a estudiar, los trabajadores que vienen de Lorca, que vienen con los trenes sin calefacción, sin aire acondicionado, sin nada, nada. Y, y, por eso te digo que yo lo veo muy bien que se manifieste, pero lo que, lo que hace falta es que valga para algo porque luego dicen que se manifiestan porque quieren, porque quieren porque nada más que quieren echarlos a ellos, de donde están y esperemos a ver si el señor delegado del gobierno no sale mm, amenazando porque él amenaza enseguida se tenía que haber quedado en el cante de las minas que es donde iba de perilla así que ya está no te quiero decir más nada, ya sé que ...que vengan a por mí... ...bueno Ángeles, yo creo que... ...la gente ahora mismo te, te, te está viendo... ...te está enviando muchos corazones... ...y luego cuando esto lo vean también... ...otras personas en repetición... ...ya te digo yo que va a causar mucha admiración ¿eh? Me alegro, me alegro muchísimo... ...te ha explicado con mucha claridad... Y de, ...y de la manera real, de manera humana... Como... ...que sigan adelante... ...que en la calle es como se tiene que estar... ...y ya verás como al final lo logramos... Muy bien, pues si un día te acercas a las concentraciones de las vías serás muy bienvenida porque te, además te explica perfectamente Dos besicos. Venga, hasta luego Gracias Con qué claridad se expresa la vecina que me ha encontrado viniendo para esta manifestación aquí ya con la cabecera de la plataforma pros de insisto aquí esta manifestación está convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif lo que sucede es que la plataforma pros de pues la apoya y multitud de vecinos también no. Ay no, no. consuelo muy bien buena gente Muchísima gente Muchísima gente apoyando Loli, Marigarne, saludos No, Muros, no Y aquí Este sería el final de esta manifestación Buenas, Paco Madre mía, está en todas partes, Paco Muyallo. Feliz día de Canarias, Muyayo. Hostia, Fernando también, aquí. Estoy todos sitios. ¡Buena, Rosa, todos sitios, la gente... Bueno, esto es tremendo, ¿eh? Aquí es impresionante ver a la gente que se concentra todos los días. Buenas. ¿Eh? Bueno, aquí. La afluencia hoy masiva, ¿eh? ...también a esta manifestación... ...ojo... ...venga Gonzalo... ...convocada por... ...insisto eh... ...comité de empresa... ...comité de empresa... ...de Renfe y Adif... ...aquí tenemos a Swing... ...no Muros no... ...ahí está... ...y aquí tenemos el fin de esta manifestación... ...con dos furgones de policía... ...bueno... ...vamos a adentrarnos... ...por la manifestación... ...vamos a ir hasta el comienzo... ...vuelvo a insistir en eh, las concentraciones de las vías... ...contra el muro... ...es a partir de las 8 ...en las vías... ...lo que sucede es que esta tarde como a las 7 ...como a las 7 ha tenido lugar... ...el comienzo de esta manifestación... ...convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif... ...pues mucha gente de las vías... ...vecinos y vecinas... ...que acostumbrados a ir... A las ocho de las vías, hoy lo que están haciendo es apoyar esta manifestación. Apoyarla. Y luego la manifestación pasará por las vías. Va, ya veremos a ver si luego allí la gente se queda o qué hace. Bueno. Ángeles. Ahí, sí. Sí. También, también. Por el teléfono, todas partes. Si tienes dudas, te acerca las vías una noche y ya sé que Ángeles ah. está. Una presentadora muy buena, ¿eh? Aní anímala que vaya a las vías. Que una presentadora muy buena, Ángeles. Anímala, ¿eh? Venga. Aquí me encontré de, de nuevo a la vecina que anteriormente estaba hablando con muchísima claridad, con Ángeles, animándola a que. Que sí, sí, que, que vaya de nuevo, que vaya para las vías, porque se explica con una claridad pasmosa. Aquí tenemos gente de la plataforma, prosoterramiento en Murcia. También tenemos a miembros de la plataforma, el tren por fuera de Alcantarilla, también están aquí. A ver, ¿qué pone las pancartas? Más cercanías, menos averías. Más cercanías, menos averías. Y las tejeras, ese barrio de la alcantarilla, ni buros ni barreras. Y me encuentro en la mitad de la manifestación, ¿eh? En la cabecera de las plataformas. El tiempo fue la alcantarilla y la plataforma por soterramiento en Murcia. Vamos a ver aquí. ...aquí tenemos, ahora sí, la pancarta, la cabecera, el tren por fuera de la cantarilla. Momento de unión de las dos plataformas, de también de bastantes sindicatos, de comité de empresa Renfe y ...dónde están que no se ven, los corruptos del PP... ...está gritando en este momento la gente... ...aquí vemos otra pan, otra cabecera... ...no mercancías peligrosas por nuestra ciudad. Buenas tardes, una pregunta, ¿dónde venís? De Totana. ¿De Totana? ¿Sí? ¿Y estáis ahí en la plataforma de AVE Totana o otro colectivo? No, estamos ahí, eh, sí. sí, en la plataforma de AVE Totana. Explícales a la, a la gente que está viendo esto, qué es lo que ha pasado allí, porque es un escándalo tremendo. Porque teníamos desde 2010 un trazado ya que estaba ya y ahora de pronto nos han, nos han mandado que lo han cambiado. Por, pues no, sé, no sé por qué, pero nos pillan las casas y antes no. ¿Y han comenzado a expropiar o están pendientes de comenzar? Bueno, que sepamos, no. la lucha está en evitar que se expropie? Claro, no, la, claro, la, la lucha está en volver al tercero antiguo, que no que no pillado ninguna casa. No es que no queramos ave, es que no queremos por donde va ahora. ¿Y ese, y ese cambio...? Ha sido avisado con cuánta antelación? Nada, no, no. pues nada. No, 15 días, o sea, cuando nos enteramos en abril y teníamos 15 días para hacer las alegaciones. Con ese tiempo no hemos enterado. Tremendo. ¿Tu nombre? Isabel. Isabel? Lali. Lali. Lali. Blas. Blas, Blas Gali e Isabel de la de la plataforma Ave ¿Y tu nombre? Fina. Y Fina. ...bien, pues a, a seguir luchando aquí... ...porque esto es una aberración... ...gracias... ...la gente de la manifestación gritando... ...a, a ti que estás mirando... ...también te están robando... ...aquí tenemos otra cabecera... ...en este caso la cabecera de la... ...Asamblea Murcia Sin Muros... ...por unas cercanías... ...y autobuses dignos para la mayoría social... ...vamos a hablar aquí... ...buenas... ...¿qué estáis reivindicando en esta manifestación? Pues en esta en particular estamos reivindicando... Eh, ...unas cercanías de calidad... Eh, ...para toda la mayoría social... ...porque eh, eh, entendemos desde la asamblea... ...que no se invierte lo suficiente en, en trenes de cercanía... ...que son los que necesita la inmensa mayoría de la población... ...y en cambio se, se hacen inversiones en otras cosas totalmente inútiles... ...como el ave, que solo benefician a una pequeña minoría... ...y por eso desde aquí pues queremos reivindicar... ...esa mayor inversión en, en, en un tipo de transporte... ...que beneficia a la gente de a pie y no a los ricos. Tu nombre... Eh, ...paco el filósofo... ...ahí tenemos a Paco... ...de la asamblea Muchas sin Muros... ...que como recordáis... ...más de una persona... ...estuvieron acampados... ...junto a las vías... ...más de seis meses... ...ahora ya nos se encuentran allí en la acampada... ...pero continúan las reivindicaciones... ...y el movimiento... ...y todavía me encuentro en... ...una de las cabeceras intermedias... ...de esta manifestación y allá sí y aquí delante tenemos a la manifestación o a sea, la cabecera principal de la manifestación convocada por comité de empresa Renfe Adif Vamos, estamos llegando ahora mismo esta manifestación a la iglesia, al jardín Florida Blanca, donde se encuentra la iglesia del Carmen. Aquí a esta altura de la manifestación nos encontramos a Paco, Paco el carnicero, algunos representantes políticos también, vemos aquí. ...bueno estamos en el día 261 de protestas seguidas ...en Murcia, pero esta es otra de esas protestas... ...que coinciden, que se da... ...simultáneamente con la... ...lucha diaria... ...contra el muro... ...en este caso tiene... ...está muy relacionado... ...porque también afecta al ferrocarril... ...pero insisto... ...está convocado por los comités de empresa... ...de Renfe... ...y de... ...ADIF... ...y en este caso ya estamos viendo... ...la llegada... A la, ...al Jardín Florida Blanca... ...este final o comienzo de la calle... ...Paseo... ...Marqués de corbera ...y aquí tenemos... ...buenas... <ríe> ...tenemos a esta... ...este comienzo de la manifestación... ...Andrés, que no se pierde una... ...luchador nato en las vías... ...porque él pues tiene que cruzar también... ...a un lado y al otro del muro... ...pero... ...también se ha apuntado a esta... ...manifestación... ...y... ...aquí tenemos, por un ferrocarril... ...digno, defendamos trenes de cercanías... ...y de media distancia... los ciudadanos, lo primero, inversiones ya, comités de empresa Renfe y Adif la policía va abriendo paso a esta manifestación y vamos a Hola, buenas tardes. ¿Qué es lo que estáis reivindicando esta tarde en esta manifestación en Murcia? Pues estamos reivindicando un ferrocarril público, social y un ferrocarril de calidad, que el que tenemos ya tiene más de 30 años y sufre muchas averías y tenemos muchos problemas a la hora de sacar servicios. Lo que sufren la ciudadanía, los estudiantes y los trabajadores que van a sus puestos de trabajo y que se está llegando ya a una situación en la que ya no se puede soportar más. ¿Y quiénes han convocado esta manifestación? Esta manifestación la han convocado los comités de empresa de REFE de la región de Murcia. Ajá. ¿Y ¿Tu nombre? Francisco Martí. ¿Representas a.? a... El secretario del comité de REFE Muy bien. ¿Qué, es, ¿Qué esperas conseguir? ¿Qué se espera conseguir con esta manifestación de hoy? Pues esperamos conseguir, o intentamos conseguir, que el Ministerio invierta, electrifique. ...y tengamos unos trenes como, como nos merecemos, como se merece la región de Murcia. ¿Cómo afecta el estado de los trenes a los empleados, a los trabajadores de Renfe y de Adif en su día a día? ¿Cómo afecta eso? Bueno, pues todo lo que supongan averías retrasos afecta como a los trabajadores... ...de hecho son los trabajadores que tienen que dar la cara los que más sufren las quejas de los usuarios... ...y lógicamente es un problema dar el servicio en esas condiciones. Es, eh, ¿Se han incrementado las quejas de los, de los usuarios o el usuario está más bien resignado... Eh, re, ...respecto a hace 10 años, por ejemplo, para, para est bueno, establecer un patrón? De... Eso no lo podemos saber ahora mismo, pues las quejas de los ciudadanos... ...van a un departamento específico de la empresa, que es en la que las cursa... ...y se supone que será la que los gestione, no podríamos dar una cifra... ...pero vamos, con los retrasos, con las cancelaciones de trenes... ...es de suponer que los usuarios pues presenten más quejas de lo normal. Y luego una pregunta también, que ¿Hay, hay gente que dice que se están utilizando... ...trenes de media distancia como cercanías para, por ejemplo, el trayecto a Lorca... Sí, bueno, es un TRD de 594, que es un tren diseñado para medias distancias y por falta de material a la hora de sacar los servicios de cercanías entre Murcia y Lorca, se están empleando ese, ese tipo de vehículos. Sí. ¿Me puedes confirmar si en los trenes de, de media distancia se puede ir de pie y sentado en el, en el suelo o no? Bueno, los asientos de media distancia son los que llevan los vehículos 594 lleva 104 plazas y algunas plazas que pueden ir de pie. Eh, ...es lo lógico es que vayan eh, sentados, puesto que son trenes diseñados para media distancia, son más bien para que no haya personas de pie. Eso es que los, los trenes de, de cercanías están diseñados para que la gente pueda ir tanto sentada en los asientos como de, como de pie, pero los de media distancia no, ¿no? De ahí que haya gente que se está quejando de que se estén utilizando trenes de media distancia como trenes de cercanías. O sea, en sustitución. Ese es uno de los problemas que en horas puntas eh, un tren con 104 plazas lógicamente está eh, provocando que se haya una, una aglomeración donde la mitad o, o más de la mitad de los viajeros vayan de pie. De pie y sentar en el suelo, que también. Lo... Sí, hay, una vez grabé en directo allí porque la gente estaba que, que trinaba, pero bueno, seguramente también a la, a la gente le, le va a alegrar ver que. Dentro de Renfe y de Adif, pues hay concienciación de eso. Muchas gracias. Venga, vosotros. Bien, pues aquí preguntándole a la propia gente de Renfe y de, y de, y de Adif, que, bueno, pues como podemos ver en las camisetas, reivindican un tren digno. y público un tren público digno hay un matiz muy importante muy importante estamos de vuelta de vuelta a la estación de de vuelta a la estación del ferrocarril en Murcia esto, yo insisto, es impresionante porque hay protestas en Murcia diarias, en ocasiones hay dos y tres, y gente que acude a las dos, y, incluso si puede, a la tercera. ¿no? En, este caso, en este caso son los comités de empresa de Renfe y de Adif. Y es un dato importante porque se confirma, se confirma lo que tantísimas personas vienen reclamando hace, hace ya bastante años, ¿no? Y es el deterioro continuo que está habiendo en los cercanías y en los trenes de media distancia, ¿no? sobre todo en las cercanías. Y que, y que ese deterioro venga acompañado de un muro. ...que parte la ciudad en dos... ...para traer un tren de alta velocidad... ...eso es como si tú te... ...imagínate, pues es como si te... ...quitan el agua... ...y te hacen pagar champán para todos, ¿no?... ...tú compréndelo... ...la gente... ...quiere agua, ¿sabes?... ...la gente quiere... ...un ferrocarril público... ...un ferrocarril público y digno... ...porque además es una manera... ...es una manera más accesible de viajar no hace falta pagar combustible gasolina no hace falta pagar el seguro del vehículo o si lo quieres tener un parking sobre todo no hace falta tener el vehículo y tampoco tener el carnet de conducir es decir cualquier persona puede viajar en ferrocarril y eso no se nos tiene que olvidar ¿no? es muy importante cada vez más la accesibilidad porque la accesibilidad se está convirtiendo en un privilegio ¿no? a día de hoy nos obligan a ser héroes a cometer actos heroicos para garantizarnos algunos derechos buenas andrés y no debemos que saludando a andrés no debemos ...ser ni comportarnos como héroes... ...para lograr algo que es simple y llanamente... ...un derecho humano. Ese derecho humano, pues qué menos es que te puedas... ...te puedas mover con libertad... ...indistintamente de tu poder adquisitivo. Y de que te puedas mover... ...sin tener que atravesar un muro. Qué menos... Bien, pues estamos en el comienzo de la manifestación, camino, vamos a tomar una imagen global, que la veas, camino de la estación del Carmen. ...fíjate cómo está ahora esta manifestación... ...numerosa asistencia... ...por supuesto también... ...al tratarse de la reivindicación... ...de unos trenes... y un ferrocarril digno... ...pues se ha sumado... ...la plataforma... ...del tren por fuera de la alcantarilla... ...la plataforma AVE-Totana... ...que le han cambiado... ...en Totana, el trazado del AVE y... ...han avisado de la expropiación de casas... ...con 15 días de antelación... ...y también... ...apoyando la plataforma... ...por de, de Murcia, Aquí tenemos a Muyayo... ...con su hijo. Allí en esta parte de atrás se encuentran, como decía, miembros de la plataforma Pro Sotornamiento. Los viaquingos, que es la música que en este momento se está escuchando de fondo. Vamos enseguida a esperarles nos vamos a incorporar. en el grupo de la gente que enseguida irá también para las vías buenos Andrés estás también Ignacio Cristóbal ...estáis en todas también eh sí, tu muy lejos cuando nos <ríe> vaya vaya zasca me acaba de mandar Andrés venga ya con eso me has dejado ya para cinco días muy buena muy buena ¿Eh? ...lo lleva... ...el rodaje periodístico... ...está haciéndolo bien y, y... lo está, y lo está... ...tenían que darte el cul laude... ...de andar y trabajar, o sea que... Y, ...y darte por ahí alguna... ...no digo cátedra, pero un profesor agregado como mínimo... Sí. ...hacemos lo que se puede, Cristóbal... ...y a veces igual un poquito más... ...nos tenemos que cuidar... ...Cristóbal, una referencia... Pero, ¿sí? ...es que no me puedo girar después Cristóbal también una referencia aquí, luchador, y comentaba Andrés de los flautas que digo estás en todas partes y me responde no estarás tú muy lejos cuando nos ves, ¿no? es una, que ahí es donde decía lo del Zasca, ¿no? un Zasca importante, Zasca amable, agradable, pero sí un Zasca fin y al cabo Gente. ...buenas tardes, aquí tenemos a Antonio Hernández... ...de la plataforma Pro ...Antonio, la plataforma está apoyando esta reivindicación... ...¿qué es lo que están reivindicando la gente de... ...los empleados de... ...el comité de empresa de ADIF y Renfe... ...y en qué medida le apoya la plataforma Pro Pues, muy sencillo, el, no se puede condicionar a que, que llegue el AVI, ...a que el resto de, de transportes que hay en la ciudad de Murcia... ...y sobre todo los ferroviarios... ...pues quede mermado por, por esa llegada... ...y también es verdad que además... ...pues hay una desidia con este transporte... ...que es el más utilizado... ...por los, via por los viajeros... ...que hay más de 4 millones... ...de viajeros al año que utilizan en las redes de cercanías... ...y durante 30 años... ...prácticamente no se ha hecho nada... ...seguimos teniendo... ...las mismas líneas... ...los mismos trenes... ...trenes que... ...hay días que no va el aire acondicionado... ...trenes que hay... ...días en, en invierno que no va la calefacción... ...que se quedan parados... ...que los, los vagones están sucios... ...que asientos rotos... Y, ...y eso pues no se puede tolerar... ...porque el resto de España sigue avanzando... ...y Murcia nos quedamos estancados... ...aquí nos hemos quedado... Eh, ...pues con el tema AVE... ...AVE, AVE, AVE... ...y lo demás los, los han abandonado... ...y además coincide que con la llegada del AVE... Eh, cuando se ponga en marcha esta línea entre Murcia y Alicante, la línea de Murcia y Alicante de cercanías va a quedar, eh, pues, digamos, mermada porque se tiene que hacer un transbordo en Albatera por, por no estar acondicionada la línea a través de, de la del AVI. Pues, totalmente una desidia lo que, lo, que sufrimos, lo que sufrimos los murcianos y está bien que el comité de empresa de Renfe y el comité de empresa de Adif eh, ...se movilicen y por eso la plataforma está con ellos apoyándole... ...como no podía ser de otra forma. Muy bien, antes me encontré con una vecina yendo para la manifestación... ...y espontáneamente le, me dice, dice yo cierro los ojos, lo abro... ...y la estación está igual que cuando yo vine aquí por primera vez... solo que en vez de taxi había galera. Entonces le dije, digo, pues espérate, que chufe la cámara, que me lo tienes que contar, porque me lo has contado con una claridad, y, y fue literal. O sea, la gente es consciente, muy consciente de la nula o escasa inversión que se ha hecho en Murcia en este sentido. Eh, son varias generaciones las que han podido vivir esta, esta estación, porque son 150 años de, de estación. Bisnietos, bisnietos pueden estar viendo lo que se vieron su, sus bisabuelos, que fue el nacimiento de, de esta estación, que ya se dijo, que inauguró Isabel II, que ya se dijo que era provisional. Si hace 150 años se dijo que era provisional, ¿qué nos podemos esperar ahora cuando nos dicen que las vías del tren en superficie va a ser de forma provisional? No se lo cree nadie. Muy bien, Antonio, muchas gracias. Así, sí. Hasta luego. Pues Antonio Hernández de la plataforma Pro apoyando a la plataforma, como no voy a hacer de otra manera, palabras textuales a el comité de empresa de renfe y de adif palabras de antonio hernández y aquí estamos en este momento en el centro de esta manifestación en este momento a, ante el paso de las plataformas de del de tren por fuera a cantarilla ...la plataforma Betotana... ...plataforma también su Soterramiento... ...también colectivo de Asamblea... ...Murcias y Muros... ...algunos representantes políticos... ...aquí voy a pasar ahora a Sergio Ramos... ...de Cambiemos... ...hay... ...representantes de... ...varios partidos políticos diferentes... ...antes también me pareció ver a Diego... ...a Diego Conesa, secretario general del Partido Socialista... ...y probablemente ¿eh? haya más representantes... ...que... que yo incluso no los conozca ¿eh? y están ahí ¿eh? y es importante también ¿eh? es importante que tomen contacto con la realidad y eso sí igual que la gente sale a la calle luego su función pues será realizarla en los plenos de los diferentes ayuntamientos en la asamblea regional o ya pues distintamente en otros casos pues en la en la Eurocámara, en el Senado, en el Congreso, etcétera. Aquí, sobre todo, pues, en una manifestación convocada por los comités de empresa de Renfe y Adif, que está teniendo apoyo ciudadano, porque las quejas en el deterioro del servicio de, de trenes es un ...son cada vez más habituales... ...y la llegada... ...de... ...un ave con un muro... ...pues eso... ...claro para muchas personas le está suponiendo... ...además... ...pues... ...una falta de respeto ¿no?... ...que los trenes que usan todos los días... Eh, ...tengan muchísimos retrasos, averías... ...y unas condiciones lamentables... ...y en cambio... Vayan a traer un tren de alta velocidad a una estación de hace 155 años. Aquí tenemos el grupo de gente de la plataforma, vecinos y vecinas. Ahí tenemos también a Ana Jiménez. En los viaquingos. ¡Buenas, Carmen! ¡Buenas, gente! ¡Buenas, Ana! Aquí Carmen y Ana bailando. Saludos, Eva. Varias generaciones de gente aquí luchando por unos cercanías dignos en apoyo a los comités de empresa de Renfe y de Adif. A ver. ¿Y esto qué es? Pues esto es la sustitución del paso de, de vehículos que había por el paso de nivel que había en la olla de Lorca y la... Eh, pues cortaron la, carre, la carretera que era fuente de nuestra vida, de nuestro negocio. Y nos metimos en juicio y al final, pues nos han condenado encima a 17.000 euros de costa. Así que esto es lo que les va a pasar a los que protesten por el muro: pues que los van a encima a castellar. Es decir, la imagen que tienes en esa ¿no? ese es el antes. antes. antes. Y esa imagen pues, Y es después. Y el después. Negocio próspero desde 1985 en funcionamiento. Y no nos ha estropeado a Dí, no ha, no ha atropellado y, y no nos ha socorrido. Han hecho un crimen con nosotros, un crimen. Espérate un momento. En, sí, enfócame. ¿Cómo te llamas? Paquita. Paquita. Vamos a ver, Paquita. Para que se vea con claridad. Esto es como se encontraba la carretera de Hinoja... con el paso de, de tres, como es el, no, el paso. El paso a nivel, paso a nivel y como pa, paso en por ahí medio, en la olla del orca. En la olla del orca. Aquí tenemos el paso a nivel en la olla del orca. Pero esto, antes. Y ahora tenemos. ¿Qué es así? ¿Se ha quedado en esto? Eso no es un muro, pero ha sido un corte general de, de la vía pública. ¿Y ¿Qué que, pasa? Que, que, que no... al ponerle esto, su negocio ha quedado así. Así, arruinado. Y nosotros después del proceso también, porque resulta que después del proceso, que no es barato protestar contra ellos, contra sus proyectos, Encima nos han condenado a 10, casi 17.000 euros de costa. Así que si esto es justicia, pues que venga y lo vea. Y el Tribunal de Jurados de Propiedades Forzosas me, nos dijo que era evidente el daño causado sobre la actividad, pero no nos reconoció nada y no, nos remitió a la sala de los contenciosos. Lo cual, pues el juez pues, se quedó descansando y dijo que no nos había perjudicado. Y, y, está, y, ¿Y ahora mismo que... se puede hacer algo más? Ahora mismo quisiera que, que vean lo que va a hacer, cómo va haciendo allí el, el AVE, atropellando a la gente y no socorriéndola. Porque por, por lo menos ya que lo hemos luchado, si no, yo vine a ver juez que dictó sentencia y le dije, oiga usted, mire, si esto no nos ha perjudicado, pues mire usted aquí en vivo y en directo. Y entonces me dijo, señora, unas veces nos equivocamos y otras veces aceptamos. Hubiese gobernado usted un buen letrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la culpa ahora es porque yo no tenía suficiente dinero para pagar un letrado como el rey a su hija? Vamos, es que es que ya, y encima a los 30 días ratificó la sentencia. Y luego, ¿esto en tu calidad de vida cómo se ha afectado? ¿Te ha aumentado el estrés, la ansiedad? Esto, tiene... pues, esto pues que estamos, mi marido y yo, los dos enfermos, estamos mmm, mal, porque nuestro negocio, que nosotros lo montemos al lado de nuestra vivienda, con todas las penas, y nosotros siempre hemos contado con todos los permisos de todo, de la carretera, de, de, de, la, de la carretera de Murcia, de, porque la carretera está es de aquí, de la región de Murcia, de, de, de, del Ministerio de Carretera, y, y, y dio permiso para que la cortaran porque aquellos lo iban a urbanizar y iban a hacer ...zona residencial y que íbamos a sufrir una gran valoración... ...y lo que hemos hecho es que nos hemos favorecido a tope... ...y no han hecho nada, la obra sin terminar... ...no han hecho ni la mitad del proyecto... un desastre, un desastre... ...así como va a haciendo la obra de desarrollo de la región... ...y de todos los sitios... ...que dicen que es para región... ...pues será para el desarrollo de algunos... ...o de algunos bolsillos, o de algunos... ...porque el nuestro no ha sido desarrollo... ...bueno pues hay que recordar que esa es la imagen de su negocio ahora... ...esta es la imagen antes, antes bueno, había una carretera y un paso a nivel... ...después hicieron esto y a partir de ese momento... ...su negocio quedó marginado y en la situación que habéis visto... ...y encima si fueran ejecutado el proyecto conforme lo dijeron... ...que este paso sería un paso peatonal, con cámara de seguridad... ...conectación de bombeo... ...con luz... ...y actualmente se encuentra... ...sucio... ...si llueve se pasa... ...y porque no llueve mucho... ...y no han ejecutado ni la mitad... ...ni las la glorietas para reordenar el tráfico... Ni, ...ni nada... ...se han quedado con la mitad de dinero... ...y no han terminado la obra... ...ni le han hecho como en el proyecto... ...bueno, recúrame tu nombre... ...Paquita... ...Paquita, ¿y el de tu marido? ...José... ...José, bueno, Paquita, José... ...oye, dos besos y... Te, Muchas gracias. Te agradezco mucho que lo hayas contado porque me consta lo doloroso que es tener que recordar constantemente algo que uno querría olvidar. ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, claro, tú ahí tampoco lo puedes olvidar porque cada vez que sale a la puerta lo ves. Claro. Entonces y... es complicado y que hagas el esfuerzo de recordarlo para que otra gente no sufra es claro. admirable, Paquita. Es, es que las costas las recibí el 4 de mayo. Los, los, los 16.000 euros de costas, que lo cual nos han mandado dos cartas. Una para mí y otra para mi marido. Míralo. ¿Ves? Una para mí y otra para mi marido. ¿Ves? José y Francisca. Y aquí está. Una carta para cada uno. 7.900. Del, del Estado. Del abogado del Estado. Mira cómo cobra. ¿Ves? Ese sí es un buen abogado. El mío se ve que no. qué vamos a decir más tremendo y yo pues cuando veo que están luchando digo vale pues nosotros fue el primer tramo de ave y luchemos dentro de nuestras posibilidades pero no tuvimos apoyo de la ni de los políticos de qué momento estaban en el sitio que podían haber hecho fuerza para que hubiesen dejado un paso de vehículos ...regulado con un semáforo que no pedíamos mucho... ...solo un paso de vehículos para no vernos tan encerrados... ...y tan apartados... ...y tan mal como nos hemos quedado... ...que no hay sitio ni para que dé la vuelta a un camión... ...calle sin salida... ...horroroso. Bueno Paquete, yo me quedo sin palabras... ...y una vez más reitero mi admiración... ...y mi agradecimiento... ...del esfuerzo que hace también de... ...venir aquí a Murcia... ...digo que el que se meta en la justicia... No, no va a encontrar, no, no lo van a, no sea que sea un buen letrado, pues me parece que no debería de ser así, debería de ser. La justicia no es igual para todos. Pues yo creo que no, ya viendo esto creo que la justicia no es igual para todos, porque si no habría ya muchos donde tienen que estar y no están. Gracias paquito Muchas gracias a ti. A ver, espera. ahí. ¿Cómo te que somos 5 o 6 los sinvergüenza estos. ¿Dónde están? ¿No se ven los corruptos del PP? a ver si conseguimos llegar a las cifras de los catalanes de las manifestaciones de los catalanes llegaremos no hay aquí hablar nada <risa> si fuera Rafaela se visitado de mira hace tío y digo no no ya ha ¿no? ¿Eh? Ya puede hablar, ¿no? Bueno, este es un anticipo de la manifestación que vamos a tener el día... 10 de junio, dicen que ¿no? No es, ¿no? No es seguro todavía, pero vamos. Tenemos que ser muchos. A ver si pasamos de 50.000. A ver si salimos por lo menos la mitad de los que salieron el otro día, cuando ganó... Madrid la Champions. De todas formas somos bastante para ...261 y un días, ¿no? No está mal, ...261 días no está mal. ¿Y yo, que me, me contacte? que ya quisiera en muchos sitios llegar a, a los números que estamos llegando nosotros, 261 días en las calles, luchando ¿eh? contra la represión policial, la represión de los corruptos, la representación, represión institucional. y Con alegría, ¿eh? que no se diga. Aquí lo último que se tiene es la moral. Cuando se desprecia todo un barrio, cuando no cuentan con su opinión, cuando se da beneficios para mí desde la construcción, cuando no cumples con Los luchadores. Primera línea. Ahí tenemos a la abuela de las vías, todo coraje, los chicos de la acampada, aguantaron el, el más tiempo la policía todo Las mujeres de la plataforma que tienen mucho mérito, todos los días en las calles, no descansan. 5 o 6, eh. Cin Mira, Ballesta, a ver qué te parece. ¿Hay gente o no hay gente? está entrevistando a una señora de Lorca... ...que la han expropiado, que la han hecho de todo... ...está por ahí atrás... ¡Dani! estaba buscando, a Dani... sí ...y yo te estaba buscando a ti... Un poco. ...bueno, bueno, bien, bien, Enrique... ...es que, a ver... ...ya que viene esta persona desde Lorca... ...hace el esfuerzo, pues además de la entrevista... ...luego también hablas con ella, porque... No solamente Pero, que hable, no ha es, pasado, ¿eh? es que es tremendo ¿eh? lo que le ha pasado. Es, es terrible, es terrible. Me tiene que dar una tarjetita, ¿Sí? porque la chica esa que ha escrito el artículo Bueno, pues aquí continuamos en esta manifestación. Bueno, pues seguimos aquí, en Periscope. Se te ha tenido contacto. Sí. Claro, se ha ido, sí. se ha ido. Claro. Tenemos que tener un otro alerta que talice cuando... No. Un sí. Un aparatito seguro de seguir, ¿no? Pero un aparatito que es lindo. ...seguimos en la manifestación... ...no sé si se ha habido algún corte en la conexión... ...estamos llegando a... ...estamos llegando... ...a la estación del ferrocarril... ...esta manifestación convocada... ...por los comités de empresa de Renfe y Adif... ...apoyada por diferentes colectivos... ...plataforma por el aterramiento de Murcia... ...plataforma el tren por fuera... ...plataforma AVE Totana... También la Asamblea Murcia sin muros. ¿Se ha cortado Nuria antes? Bueno, pues ahora Para el domingo se ha cortado mucho tiempo, poco tiempo, Nuria. Aquí nos encontramos ya en el, frente a la estación. Buenas. buenas. Frente a la estación del ferrocarril en Murcia, donde finaliza esta manifestación. No, el enlace, en principio, es el mismo de la retransmisión. Porque no se ha iniciado otra, en principio es la, es la misma manifestación, o sea, la misma retransmisión de esta manifestación. Eso sí, hay que compartirlo para que se vuelva a ver. Vamos a ello, ahí, que lo tengáis a un golpe, de clic, de distancia. ...el poder compartirlo... ...bueno, enseguida nos iremos a la vía... ...sí, ahí lo tienes Nuria, Un, muchas gracias... ...también por advertencia, por estar ahí... ...comunicando... ...y bueno, la gente somos los medios... ...y entonces pues entre todos, ...entre todo aquí estamos haciendo posible esta retransmisión Pedro para las vías Pedro ahora Hombre, esto no se ha terminado ¿Eh? todos los días todos los días no, donde nos vemos en para las vías, vías. En las es vías. tremendo que Murcia con, todos los días en las vías pero cuando hay dos y a veces hasta tres manifestaciones mucha gente va incluso a todas claro nosotros bueno, nos apuntamos a todas no es porque nos te apuntemos por, por el hecho de apuntarnos es que ...somos un movimiento social, solidario, con otros colectivos... ...y encima de todo, si las reivindicaciones son justas... ...más motivo todavía, con lo cual tenemos que estar. Y en este caso aún más, porque además se trata también... ...de un ferrocarril. Dentro de la infraestructura ferroviaria ...las cercanías forman parte y nosotros estamos defendiendo... ...desde el principio, no desde ahora, el tema de la, de, la, de la cercanía... ...es una de las cosas que venimos reivindicando... ...y que venimos solicitando una mesa redonda... ...a nivel político y social sobre el tema de la cercanía desde hace tiempo, no es desde ahora y además desde el año 2016 eh, la propia asamblea se planteó de crear una mesa que el, el propio Partido Popular pues lo arrinconó en un cajón y ahí lo tiene y lo tiene abandonado. Para el manifiesto. Bueno, vamos a ver el manifiesto Pedro, eso es. Venga. ¿Eh? Los comités de la región de Murcia os quieren agradecer vuestra participación a esta manifestación que reclama con una sola voz, basta ya del exterior continuo del ferrocarril en nuestra región de Murcia. Se están produciendo constantes averías en el material rodante, tanto de cercanías como de media distancia a Cartagena. Y en los trenes hay que sumar problemas de continuo retraso motivos por las obras del AVE ...y las obras en, en las instalaciones de seguridad en la línea de Lorca Águila. Contando con los años de funcionamiento del material rodante diésel... ...que es considerable, más de 30 años, de los automotores 592... ...la falta de repuesto que hay, las continuas averías que se producen por el propio desgaste... ...la falta de automotores en dotación para poder realizar las intervenciones de forma ordenada... ...la falta de proyección en dotar de asfalto digital a esta serie el retraso en la remodelación del confort interior de los mismos. Tenemos que sumar la nueva incorporación de una nueva serie de automotores 594 que tiene un recorrido problem problema en el aire acondicionado por ser insuficiente y con muchas averías, las cuales ya están produciendo. Nos, tenemos, nos tememos que cuando empiece el calor este tipo de averías se identificará. Estos automotores de la serie 524, tres en la actualidad y a la espera de recibir más dotaciones, tienen otra peculiaridad, que están diseñados para media distancia y por consiguiente sus características no tienen nada que ver con los trenes diseñados para cercanía y se están utilizando en la actualidad en la línea cercanía de Murcia-Lorca. Está provocando masificación de viajeros en horas puntas, en un tren que tan solo dispone de 104 plazas sentadas, con solo dos puertas y de acceso y muy estrechas. Las instalaciones para el mantenimiento de estos vehículos, 594 en los talleres de Murcia, no están adecuadas para dar solución a las constantes averías, avería, por no disponer de los medios técnicos y de recursos necesarios. El abandono sistemático en inversiones ferroviarias en nuestra región es histórica tanto la infraestructura como los trenes que están circulando necesita una urgente, urgentísima apuesta por la renovación. Se necesita electrificar todas las líneas convencionales y poner trenes eléctricos que, re, que renueven las prestaciones, la reducción de tiempo y el aumento de relaciones entre las diferentes poblaciones de nuestra región. Es inaceptable que la llegada del AVE a Murcia suponga la desaparición ...de la cercanía entre Murcia y Alicante... ...servicio que transporta... ...entre ambas ciudades más de 3 millones... ...y medio de viajeros anualmente... ...se apuesta de forma irresponsable... ...al pretender que nuestra región... ...solamente tenga... prestaciones del siglo XXI... ...hacia Madrid, Alicante y Valencia... ...matando la conexión de cercanía... ...con Alicante... ...pues los trenes... ...que unen Murcia con Alicante por la C1... ...parando en cada población... ...no merecen su desaparición... Muchas gracias y, y le paso el micro a mi compañero, eh, presidente del Comité de Bueno, muy buenas tardes a todos. Soy Juan José Pérez, presidente del Comité de Empresa de Renfe Operadora para la Región de Murcia. Y solamente una, pala una palabra más para finalizar la exposición a la que hemos. A, que, ...a la que hemos venido para que vosotros sepáis un poquito más de lo que está ocurriendo con el ferrocarril aquí en esta región. Nos, tenemos, nos tememos que va a suponer la desaparición de los trenes de cercanías desde Murcia hasta San Isidro Albatera. No habrá tren de cercanías que discurra por Beniel, Orihuela y Cayosa. Otro de los problemas que se planteará es lo que ocurrirá con los trabajadores de los diferentes colectivos... Maquinistas, interventores, operarios de talleres, trabajadores de mantenimiento e infraestructura, factores de circulación, etcétera. Hay que tener en cuenta que desde Murcia hacia Alicante hay diariamente de cercanía nada menos que 23 circulaciones y desde Alicante a Murcia 22, ya que los trenes saben cómo las infraestructuras no se mantienen con personal ferroviario de Renfe o ADIZ. Apostamos por mantener la vía convencional entre Murcia y Alicante, para que en un futuro inmediato se electrifique y se pueda renovar el parque de trenes que cuentan con más de 30 años. Electrificación y desdoblamiento de líneas, tanto de Cartagena, Alicante y Lorca-Águilas, ya que es la única forma de aumentar el tráfico ferroviario sin ningún cuello de botella. Electrificación y modernización de los ferrocarriles que circulan por la región, pues los, hay, los que hay diésel tienen la mayoría más de 30 años. De nuevo empiezan los cantos de sirena y las promesas con la llegada del AVE que se van a renovar las cercanías, pero ningún responsable de Renfe, Adif o el Ministerio de Fomento se compromete de hecho, ni define qué tipo de trenes, qué tensión van a llevar, qué ancho de vía y cuándo se van a contratar esos nuevos trenes, por tanto no podemos fiarnos de dichas promesas hasta que veamos hechos reales. Los comités de Renfe y Adid de Murcia demandamos a los representantes del gobierno de la región de Murcia, a las diferentes puertas políticas, y a los movimientos sociales y a los ciudadanos en general, que continuemos con su apoyo para que realmente se invierta de manera inmediata en el ferrocarril, que esas inversiones sean reales y no promesas, que paren ...este continuo deterioro que impidan la desaparición de las cercanías con Alicante... ...y sobre todo que las reivindicaciones que hemos comenzado sigan en el tiempo... ...hasta que estos sean hechos reales y no promesas. Pedimos a las diferentes formaciones políticas que conforman la Asamblea Regional... ...que entre todos aprueben la próxima convocatoria, en próxima convocatoria la propuesta sobre el debate del ferrocarril en la región se debata y se saque una resolución en la que se fijen las prioridades que son necesarias para un futuro inmediato. En nombre de todos los ferroviarios de Murcia, os queremos dar las gracias por vuestra ayuda y colaboración. Pues Aquí ha finalizado la manifestación Convocada por El comité de Renfe y Adif. Y ahora vamos a acostar enseguida Y nos vamos a dirigir Hacia las vías Donde Como cada día Como cada día Tienen lugar Las protestas Vamos a ver si Digo ¿Sí? Venga, vamos a esperar un momento a que diga unas palabras Diego Conesa y nos dirigimos hacia las vías. Insisto, esta manifestación está convocada por el Comité de Empresa de Adif y Renfe, ¿eh? solo que ha tenido el apoyo de, de numerosas personas y colectivos, como en este caso. Vamos a a ver, Isabel. Ahora vendrá Diego con esa, pero si se si espera demasiado, aquí todos somos iguales. Vamos a Entretener un rato. No, no, no. Entretener, no. Entretener, no eh. Es que a ver, que me ha sorprendido porque hoy miércoles se supone que tenía que estar en la Cantarilla, entonces me ha sorprendido bastante. Tengo pruebas de que no hemos hecho allí los deberes, ¿eh? ¿Así también? ¿Hay, ¿Hay gente hoy en la concentración de las tejeras? Hay, Espérate, que te voy a enseñar. Es que todos los miércoles en la plataforma. El tren por fuera de la cantarilla se concentra en el paso a nivel de, de las tejeras, los romanos, a, a esta misma hora, a las 8 de la, de la tarde. Entonces, claro, al venir a esta manifestación, pues me ha sorprendido encontrar, encontrar a gente de la plataforma. ¿no? En este caso ya son las 9 menos 10 minutos, la manifestación ha tenido comienzo a las 7 de la tarde, así que ha pillado de lleno a la concentración que... ...tiene lugar en la alcantarilla, en las cejeras... ...pero mira, aquí está... ...mira, aquí... Estamos en todos sitios. ...se ve más o menos que la pancarta... ...y algunas personas han ido allí... ...a la concentración... ...para mostrar que... ...bueno, la lucha sigue... ...pero claro, hoy era un momento Isabel para unirse, ¿no?... Claro. Para, ...para estar la gente... ...el comité de empresa de Adif, de Renfe... ...las plataformas... ...gente particular de diferentes lugares... ...como de, desde La Hoya, Lorca, Paquita... ...que ha venido, era tía para eso. ...claro, hoy, o sea, no se nos puede olvidar... ...que una de las reivindicaciones de la plataforma... ...eh, el, nosotros no queremos el tren dentro de Alcantarilla... ...pero lo que sí queremos son las cercanías... ...claro, una cercanía, el otro día... ...como el miércoles pasado precisamente... ...que llegó un cercanía a la Peadero de los Romanos... ...se paró, y tardó una hora en arrancar... Eso fue el miércoles pasado por la mañana, a las 12 de la mañana. Entonces, esta situación tenemos que solventarla. Y la calidad de vida de los alcantarilleros pasa por unas cercanías en condiciones, unos cercanías de calidad, más cercanías, menos contaminantes, y que cubran todos los trayectos y poder comunicar alcantarillas de una forma decente, porque somos 45.000 personas. Los alcantarilleros, uno de sus sitios de veraneo para pasar el día es Águilas. Porque cogen el cercanía, se van a Águila y pasan el día en la playa con los críos, la gente que no puede permitirse el alquiler de un mes de verano. Entonces, esto requiere unas cercanías de calidad porque no podemos permitirnos que un tren obrero eh, se pare a mitad de la jornada y no sepa uno cuándo va a llegar al puesto de trabajo. Por cierto, ¿por mazarrón pasan trenes algunos? O no? no, ¿verdad? No, por mazarrón no. No, no le pilla de paso. <risa> Bueno, pero si pilla de paso a Alicante para ir a Madrid, pues le podía haber pillado de paso más mazarrón, pero bueno. Hombre, sí, sí. Visto desde ese punto de vista. Pero no les dé idea. Eh... No les de idea, Cecilio, <risa> que si no te echan el ave por el mazarrón, que total, puesto a hacer vías, vamos. No Todo lo que sea, por superficie. Por propias casas y hacer la vida imposible a la gente. Por supuesto, además, donde más gente haya, allí te cascan un ave y se quedan más anchos que largos. Que si hace falta llevar el ave a mazarrón, se lleva en superficie y, y vamos. Y te lo meten hasta en el mar menor, vamos. Cecilio, se nos escapa el cercanía. Ah, venga, con lo cerca que lo tenéis, que no se escape. Sí, sí, sí. Venga. Bueno, nos vemos, tengo que llamarte. Venga, hasta luego. Pues se nos van Conchi y también Isabel, de la plataforma, el tren, por fuera. ...de Alcantarilla. Buenas, Noelia. A ver, aquí hay un comentario, dice... ...no dejéis que los políticos os tomen el pelo... ...yo estuve en la renovación del centro de Águilas... ...comenta... ...tecno... ...preocupado, ten preocupado... ...durante muchos meses me tratasteis... ...como a uno más. ¿A quién te refieres, que te, te trataron como a uno más? No os rindáis, ahí mismo mensaje de... O sea, ...misma persona... tengo preocupado, muy grande el pueblo murciano... ...bueno mucha gente ya se nos está yendo para las vías... ...y aquí vamos a cortar enseguida... ...vamos a ver si tenemos unas palabras... ...con Diego con esa... ...y posteriormente cortamos la conexión... ...y nos vamos hacia las vías... ha ah, tratado como uno más... ...de manera positiva... ...claro es que he dicho así, por escrito... ...no se sabía si... O sea, se, podía, ...se podía interpretar de las dos maneras, ¿no? Pero ¿Era uno más o era... ...pues como uno de los vuestros, ¿no? Claro, le, leyendo los comentarios ante, anteriores... ...sí que me sitúo ya. Estoy como en casa cuando estoy en Murcia... ...¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Bueno, ahora si tenéis preguntas para... Para Diego con esa conectaros, ¿Eh? Porque está ahí Diego atrás y vamos a, a ver si que nos marchamos ya, a ver qué nos dice, qué nos dice Diego. ...vamos a ver si tenemos unas palabras con Diego... ...tú Domingo, ¿vas a ir para las vías? ¿Eh? Voy acercarme un rato... ...Domingo Centenero de la plataforma por Soterramiento... ...que ahora, bueno, lo veremos por las vías... ...allí que tengan... ...unas palabras... Eh, ...si tenéis alguna duda del mundo del ferrocarril en Murcia... Eh, <ríe> ...esta es una enciclopedia humana... ...impresionante, Domingo Centenero, además muy amable... ...cuando le preguntas, te responde, sí... ...ahora, sí, sí, no... Eh, me ha dicho que le, que le espere, me ha dicho que le espere y ahora le entrevisto para irnos a las vías, pero sin problema, ¿eh? le espero. Sí. Y enseguida nos, nos, nos vamos, ¿eh? nos vamos para las vías. Insisto, si tenéis preguntas para el secretario general del Partido Socialista en Murcia y candidato. ...presumiblemente para presidente de la, de la comunidad... ...Diego, una, unas palabras, breves... Breve, por favor. Eh, ...sí, sí, nada, unas una palabras breves... ...bueno, mmm, la presencia de, de tu partido hoy aquí... ...a qué se debe, qué es lo que, lo que reivindica... ...bueno, es una presencia, una petición de apoyo... ...que nos trasladaron los eh, sindicatos convocantes... Eh, ...los comités de empresa, de Renfe y de Adif... A la que, por supuesto, le prestamos eh, nuestro apoyo, un apoyo en una reunión amplia que tuvimos en el ayuntamiento de Totana, eh, los alcaldes de Águilas, eh, de Totana, de Alama y también de, de Librilla, para ver pues, la situación de una parte importante que es esa, esa cercanía que tenemos desde Águilas hasta, hasta Alicante, ¿no? ese tren de cercanía que se va a ver tremendamente afectado desde Murcia hacia Alicante, ya sabemos que en Almatera para. Eh, ...no que hay que hacer un transbordo... ...y también pues el estado lamentable que tenemos en el... ...en el otro cercanías, en la otra parte cercanías de Murcia hacia hacia Águila... ...es una situación lamentable, generalizada para el resto... ...de infraestructuras ferroviarias de la región... ...y donde las cercanías eran el gran olvidado para el Partido Popular... ...en ese mantra de, de AVE que llevamos eh, imbuidos ¿no? y yo creo que ese tren que utilizan los españoles... ...dos millones de españoles todos los días... ...contra 23.000 que son los que utilizan el AVE... Pues eh, el AVE, el, efectivamente, pues yo creo que, que queda muy claro cuál es el, el transporte eh, colectivo, el transporte que utilizan eh, la clase trabajadora, la, el, la que utilizan los estudiantes, la que utilizan los pensionistas diariamente. Esa es la que estamos defendiendo hoy en esta manifestación. De 0 eh, a 10, ¿cuál es la prioridad del transporte público digno para el Partido Socialista en el caso de que pues, gobernase en las próximas... ¿En los próximos años? Es fundamental porque es un elemento vertebrador de territorio, pero sobre todo de personas, de aquellas personas que no tienen para tener uno o dos coches en sus casas, para esas personas mayores, estudiantes o trabajadores que necesitan un transporte público digno y sobre todo un precio competitivo para poder... Estar en igualdad de, competiciones, de, de, de, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona que sí tiene esa capacidad económica. Fundamental el número, es que yo no sé, soy, soy más de número. Fundamental el número de 0 a 10, ¿cuánto sería? Entre las cinco prioridades principales, seguro. Y una pregunta más. Eh, evidentemente, pertenece al Partido Socialista. Estos días estamos pendientes de la moción a nivel nacional. En el caso de que prosperase, el delegado del Gobierno cambiaría en Murcia. ¿Sí? Esperemos que así sea, esperemos que así sea Hay, Si en el caso de que hubiese un nuevo delegado del gobierno, ha, habrá habrá un cambio de actitud seguro pues ¿A mejor? Sea, ¿Seguro? Bueno, a peor nunca puede ser, peor que ahora imposible Eso suena creíble, suena creíble Muchas gracias, Diego hasta luego Ay, Cecilio, Por favor. Dime. ¿le puedes dar esto a Ángel, vas para las vías? Eh, sí, yo también hago de mensajero, a ver Espérate, ya que, ya que me lo dices, dímelo a la cámara, ¿qué te, tengo acá? hacer? Que... Te tengo que pedir un gran favor, venga, como vale. yo tengo mi coche lejos de aquí, ¿Sí? me voy a recogerlo ya. Vale. Entonces dale esto a Ángel venga, de la campana. Pues, venga, pues dale, por yo. Favor. Vale, y si no, a cualquier persona de la campada que Ángel vea. Ángel de la campada. Vale, Ángel, venga. De la acampada está Ángel solo. Ah, eh. bueno, vale. En la pancarta. Y si no, pues nada, para casa y ya está. Venga. Gracias. Vale, pues ahora a ver cómo me voy yo para, la, para las vías. Vamos a cortar la, la conexión aquí. Vamos a cortar la conexión. Ah, mira, aquí todavía queda alguna gente. Bueno, vais para las vías ahora, Alicia. Venga, yo también voy para allá. Voy a cortar con alguna imagen. A ver, Noelia o Alicia, sujeta a este momento y con esta imagen tan tétrica ¿eh? de esta estación tétrica, porque es una estación provisional que lleva más de 155 cincuenta y años, ¿eh? 156, me, me, me precisan. Nos vemos. Sí, me dice, era provisional, coméntalo. Sí, sí, era provisional. Bueno, nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato. Sí. Fin Sara, Fin Sara, ¿eh? En, en un momento, de nuevo. Sí, estamos a 10 minutos caminando de las vías, más o menos. 5 o 10 minutos, depende de lo que me para hablar. Es más, lo voy a cronometrar, para luego ser preciso, Nuria. Estamos cerquita, porque las vías están a esa altura, allí, al final, nada, que estarán 500 metros, un, po un poquito más, quizás. Entonces, en un ratico voy para allá. Nos vemos ahora, Finsara.